Ustedes no se pierdan. Podríamos llamarlo Viaje al corazón de Holo Jazz. ¿Qué es Holo Jazz? Uno de los programas de jazz más antiguos de la radiofonía chilena, quizá el más antiguo, que está cumpliendo este año 17 años al aire con la dirección y producción de un ex alumno de nuestra casa de estudios, licenciado en Humanidades, Convención en Lengua y Literatura Hispánicas. Miguel Vera Cifras. Bienvenido, Miguel, a Serendipias. <risa> Gracias, Cristian. Muy amable por la invitación. Feliz de estar contigo acá. Por supuesto, Olo Jazz es un programa musical que ustedes pueden escuchar todos los miércoles a las 22 horas en nuestra radio, la radio de la Universidad de Chile. Así es que probablemente quienes están viendo esta cápsula ya conocen a Miguel, conocen su voz y hoy día vamos a conocer algo más de la historia de Olo Jazz, de su proyecto y en qué se está convirtiendo este programa que ya es un patrimonio de la cultura de nuestro país. Nuevamente, bienvenido Miguel. Y yo no puedo dejar de involucrarme en esto porque eh, asistí en algún momento a los orígenes de holo jazz. Vamos al sentido etimológico de holo jazz. ¿Qué queríamos decir en un primer momento con holo jazz? Bueno, hay que decir que holo jazz es un, un término que tiene raíz griega. Holo significa íntegro o completo o todo. Y bueno, jazz es una palabra que ya conocemos, que tiene orígenes eh, múltiples, enigmáticos, eh, que se conectan con algo de lo que ha sido el jazz en la historia. ¿no? una palabra que también se ha ido deformando y cambiando, así como también fue cambiando el programa, porque originalmente Olo Jazz eh, eh, tenía una noción de cómo iba a ser y fue cambiando a través de los 17 años, convirtiéndose hoy yo creo que en un hito de la crítica cultural en relación al jazz y, lo, y los espacios de la cultura, y, y yo estoy muy contento de eso, o sea de participar de lo que ha sido el cambio, la transformación eh, crítica que ha tenido el programa durante todos estos años. Por supuesto, el núcleo empezó siendo la música. La música. Hace sí. 17 años descubrimos el jazz. Y empezamos a escuchar eh, discos long play en esa época, cassettes, eh, empezamos a juntar revistas, artículos. Tú me llevaste de la mano a varios eh, músicos que, que nos gustaban en esa época y nos siguen gustando, como Dexter Gordon, por ejemplo, Cedar Walton. Y ese fue el proyecto original, eh, subir a la, a la radio un programa que tocara... Jazz. Pero desde el origen de Olo Jazz estuvo el interés por el, el auditor, por el que está al otro lado, por tocar también eh, rarezas de la música uh -huh. del jazz chileno, eh, formatos también eh, raros para la época como discos long play y por supuesto también enseñarle al público. ¿Qué es el jazz? Y en ese tránsito nosotros también fuimos descubriendo cosas que finalmente desembocan en esta crítica cultural, porque la música forma parte de una cultura, todos estamos insertos en una cultura, y tú podrías contarnos... Teniendo presente esa evolución, ¿cómo fue llegando a esa evolución? ¿Cómo fue un trabajo colectivo también de muchas claro, personas claro que, sí, que, sí. que con generosidad eh, eh, compartieron esos primeros tanteos en la radio claro para sí. llegar finalmente a ser un programa que, tiene, que es un referente obligatorio para los artistas de jazz, pero también para los poetas, ¿verdad? para los profesores? Claro que sí. Bueno, eh, Hoy por hoy el, el programa está, está constituido como una, un, un hito digamos, para mucha audiencia, yo, yo creo que la conexión que tuvimos con la audiencia fue incluso bastante antes de que llegara toda esta esta esta línea ¿no es cierto? De, de creación de audiencia, de búsqueda y de investigación sobre la audiencia que, que cambió la noción de público, de lo que era público, ahora se habla de audiencia. Y en ese tiempo yo creo que en el fondo éramos todos auditores, porque eh, cuando tú venías, cuando venían los otros integrantes en esa época, venían a compartir lo que ellos escuchaban como auditores. Entonces, de alguna manera siempre estuvimos del lado más bien de la audiencia que del del locutor experto, ¿no es cierto?, eh, eh, que desde una especie de lugar privilegiado eh, eh, conoce algo que nadie más conoce. Éramos más bien eh, sabuesos y arqueólogos, de mucho mucho de ir al persa bio-bio, mucho de encontrar el jazz en el suelo, en la calle, entre vendedores ambulantes, entre gente que tenía cassette eh, heredado de su familia o disco heredado de su familia, es decir, un, un contexto más bien de llegada del jazz que no era el, el habitual hasta esa época los programas antiguos, y hablo de programas de hecho tradicionales también de la propia Radio Universidad de Chile y de otros anteriores al nuestro, eran más bien hechos desde esa noción, de un experto que se hacía llamar crítico de jazz y que era uno, una, una, una persona que era eh, académico o que venía de un espacio privilegiado de la cultura. O un coleccionista. O un coleccionista también, con los cuales nosotros por supuesto compartimos y, y, y, y solidarizamos y, y, y, y agradecemos todo lo que ellos nos entregaron. Pero esta fue otra otra fase, otra etapa en que el jazz también empieza a cambiar en el, en el ámbito de los músicos. Los músicos en, desde el 2000 en que nosotros empezamos a la fecha, casi ya para 20 años, cambió la fisonomía del músico. El músico que era eh, el músico amateur, que anteriormente hasta los 80 eh, sufre un cambio. En los 90 y en el 2000 ya vemos músicos que son académicos y que empiezan a ser estudiantes y jóvenes. Entonces buena parte de los músicos que recibíamos también eran músicos más bien jóvenes, no músicos viejos, aunque también venían algunos más viejos. Pero también cambia, el, el, entonces la escena completa, digamos, de, de la cultura y en este caso el síntoma fue lo que pasó en el jazz, empieza a cambiar. Empiezan a aparecer comunidades eh, de escucha que eh, son diferentes y, y empiezan a aparecer otros proyectos múltiples. Yo soy eh, muy amigo de otros proyectos también que comparten más o menos la misma, la misma lógica, las mismas dinámicas, como son por ejemplo Animales en la Vía, es un proyecto también un poco más reciente que nosotros, pero también con esas dinámicas de músicos jóvenes que, que se sitúan desde otro, desde otro ángulo. Eh, eh, también revistas que fueron apareciendo en ese intento donde eh, tuve la oportunidad de escribir y publicar, y eso también me abrió el espacio a la investigación, que fue algo que ocurrió después de que nosotros fundáramos el Oloyaz. Cuando, cuando yo empecé Oloyaz era solamente, en mi ámbito era la literatura, y escribía sobre ese tipo de, de cosas. Eh, contigo compartimos, fuimos compañeros de la, de la carrera de la literatura aquí en la Universidad de Chile, pero después fue entrando toda la investigación al campo de la música qué pasaba en ese espacio y ahí se abre, la, se abre como un, un mundo di, diferente cuando uno se mete a cómo se está haciendo y construyendo lo que se entiende por música por creación, por innovación y, y cómo son esas búsquedas entonces eh, eh, yo creo que fue un desplazamiento bastante eh, vital y biológico, si se quiere se venía orgánicamente desde la Simiente misma del Oloyaz. Yes. Así es. Eh, piensa tú que en el 2000 eh, presentamos en la franja de, estu de estudiantes que la Universidad de Chile, la radio de la Universidad de Chile, dejaba para, para que postularan los estudiantes, presentamos este proyecto y nosotros tuvimos que, que, que hacerlo todo, de, todo claro. desde la nada. Yo, claro. yo hice un, un cassette claro. con un demo, ¿verdad? con una entrevista en, en terreno a, a, a don jorge Valot, el vendedor de, claro, de claro. discos en el Persa. Que fue nuestro pisador en algún momento. Y se aprobó el proyecto y empezamos saliendo al aire un cuarto para la una de la madrugada. Clarísimo. Y aún así con esa audiencia había gente que nos escuchaba en los lugares más insospechados. Después tú puedes contar una anécdota. Y, y, y empezamos a, a, a recibir desde un principio a jóvenes músicos que traían también sus demos, ¿verdad? Tenían su cassette con un demo y, y querían eh, tocarlo, como el trío Calcetín, claro, por ejemplo. Claro, sí. Eh, y, y también, como dices tú, eh, algunos, eh, pers algunas personas que se fueron uniendo eh, eh, empezaron a traer eh, CDs raros que, que ellos tenían, claro. que se conseguían, los compartíamos. Y eso, claro, a, a nivel de, de, de aprender fue algo muy muy interesante, pero después nos dimos cuenta que eh, a, había otros ejes que tenían que ver con, con abrir la, la comprensión de la música no solo a una cuestión enciclopédica o, o a un debate que, que al final resulta siendo bizantino, que es el jazz. Claro, claro el, el, la, el, topico, decir, el tópico la de los años 80. Claro, que 80 80 es se la literatura, la literatura eres tú. Eh, sino que más bien, ¿cómo, cómo funciona el artista...? específicamente el jazzista y otros artistas que, que también trabajaban en otros circuitos como los artistas de Pinco Jazz, me acuerdo que fue, claro. fue una experiencia hermosísima tenerlos a, en Olo Jazz a los artistas de Pinco Jazz, otros hitos, eh, tener por ejemplo a estos veteranos como Alfredo Espinosa, claro, claro. eh, que en paz descanse, tener escritores como Hernán Castellano Girón claro o, sí. o artistas que estaban en, en la ola como Claudia Acuña que también fue una de las primeras grandes invitadas de Olo Jazz. Ese fue un, un momento muy especial, pero después, por ejemplo, tú, que eres eh, licenciado en Lengua y Literatura Hispánica, magíster en Musicología Latinoamericana en la Universidad Alberto octavo también tú has eh, creado diplomados de jazz. O Ajá. sea, ya estamos hablando de, de, de, de desde la universidad, intervenir con, abriendo un espacio para que se debata este tipo de música desde distintas eh, disciplinas. Claro, claro que sí. Eso es Probablemente el jazz eh, ha sido siempre una música bastante interdisciplinaria en, en su sentido, digamos, eh, que es una música que acoge, que acogía, y hoy día más bien está siendo eh, eh, invitada por otras músicas. Es decir, eh, habitualmente el jazz invitaba a otras músicas y se fusionaba y, y hacía una serie de cosas con otras músicas. Actualmente ha sido como un poco al revés. Las otras músicas están invitando a los jazzistas y por lo tanto el lenguaje jazzístico ha penetrado o ha ido a, a zonas como músicas de pop, verdad la música más, más bien clásica o docta, para la música folclórica, es decir, para, para diferentes lados eh, el jazz ha sido como un, una especie de, de líquido que ha ido inundando verdad y atravesando todas las, las fronteras que habían claras en los, en los géneros. Yo creo que asistimos también, el, el olo jazz aparece en un momento en que los propios géneros musicales están siendo permeados y cuestionados, incluso en su noción misma cómo se definía la música antes. Entonces, eh, también nos tocó vivir un momento bien especial, porque es, es el, el inicio de un siglo, el fin de un periodo en que la música fue entendida de otra manera, en que el eje eran los, los, los, los creadores, entendidos como seres muy especiales, y sus obras como cosas muy cerradas, y hubo un desplazamiento fuertemente hacia la noción de público, de comunidades, de performance. Entonces, eh, ya por ejemplo la, la improvisación misma, eh, empezó a inundar todos los campos Y hoy día hay muchos seminarios de improvisación en teatro En, en, en la misma literatura y, y también en la música Entonces son como conceptos que atravesaron todo eh, Por eso que de alguna manera un programa de jazz en el entendido antiguo Era un poco limitado porque parecía limitarse solo al género musical específico Como si fuera un programa de boleros o otro de tango o otro de jazz Como nichos muy específicos Pero el momento que vivimos fue una verdadera explosión cultural que hubo en el inicio de, de siglo y ya en esta segunda década eh, eso se ha ido decantando un poco y, y es claramente más perceptible que hay una cosa más, más líquida, más performativa que atraviesa todo y en ese tejido digamos lo ya se ha expandido a, a otras cosas, por eso hemos tenido le, le, lo que había inicialmente, la, la cosa poética se expandió, hicimos ciclos con, con poetas en que tuvimos a Raúl Zurita, ¿verdad? Eh, tuvimos grandes poetas de, también de las generaciones más, más jóvenes en el, el año 2004. Hernan, eh, Héctor Hernández, Pauli Lavaca Oscar Jambino también, Pedro Lastra Flavio Pérez, Graciela Guaynado, Rafael Rubio entre otros, hartos eh, escritores que vinieron y la gente muchos mucho se preguntaban, la gente antigua, bueno, este, este programa es de yazo ¿de qué es? porque también hizo crisis eso en, en un público que también se fue como insertando unas nuevas lógicas y eh, también la investigación, como tú dices entramos a la universidad desde un espacio que no era el exactamente académico porque el jazz ha ido ingresando muy, muy de a poco a, a la universidad en general y a la Universidad de Chile también, gracias a Martín Joseph, por ejemplo, que hizo un nicho muy, muy fuerte en la Facultad de, de, de Música, y nosotros contribuimos humildemente a través de otras universidades, incluso a hacer pequeños nichos, pequeños espacios para discutir estos temas y ver la, el jazz no solamente desde la música, sino desde el cine, desde la literatura, contigo hicimos un, un seminario muy interesante sobre literatura y jazz, eh, desde la poesía también, entonces como que se fue... Eh, expandiendo ese universo, y hoy día la gente no le es incómodo que en un programa de holo jazz pueda haber un poeta, pueda haber un actor, pueda haber un escritor y pueda haber un músico, y de alguna manera también las obras musicales han ido cambiando o sea, tenemos proyectos como la orquesta del viento, por ejemplo, en que Raimundo Santander que es guitarrista y compositor, comparte con Sol Díaz que es ilustradora y, y, y hay una, una performance también de ellos cuando actúan de dibujo en vivo y música de jazz y de otras músicas más entonces, como que también los músicos fueron cambiando. No, fueron, no fue solamente algo nuestro, sino el, el medio cambió. Claro, yo me acuerdo que hubo un momento en que, por ejemplo, eh, estuvimos, y tú debes estar muy cercano todavía a Gerhard Morgenberg Ajá. y la Conchalí Big Band o la Big Band de Conchalí, que ah. es una orquesta realmente que toca maravilloso y, y son jóvenes que, que reciben una formación y una oportunidad para formarse, eh, diríamos, única en claro. Chile. Claro, ese fue un cambio, por ejemplo, o sea, el jazz como herramienta de construcción social, de transformación social, eso no existía antes del, del, digamos, finales 90 empezó y al 2000 ya estaba consolidado. Eso en las décadas anteriores no había existido. Pensar el jazz como herramienta de construcción y transformación social, político y social, educativo. Hoy día Gerger tiene una escuela donde los profesores que eran exalumnos, algunos incluso del mismo Conchali Big Bang, trabajan haciendo clases en, en la propia comunidad. Eh, y hay varias escuelas más derivadas de la concha de viva que están en la zona norte de Santiago haciendo un proyecto, proyectos pioneros en ese espacio entonces también eh, la cultura se volvió también algo eh, bastante como eh, diferente de lo que se entendía antes como un espacio de más bien de contemplación y de eh, disfrute más bien eh, diletante muchas veces ¿no cierto? Eh, cómodo, en, en un sillón ¿verdad? relajado, en, en una casa que lo, lo puede ser, sin duda todavía, pero apareció este otro espacio, eh, el, el jazz y la música como una intervención en espacios críticos, en espacios donde había problemas de injusticia, problemas de, eh, de urbanos eh, específicos y reales. Y ahí se activó toda una serie de, de instituciones, como por ejemplo el colectivo Mapocho, con Sena Cariba Estudillo, con Andrés Pérez ahí, eh, que, que crearon un festival de jazz en La Vega, después aparece el festival de jazz en La Pincolla, organizado por La Pinco jazz aparece el festival de Conchalí, verdad? el festival de, la, de, de Quilicura, San Bernardo también. De, de, y en la zona del sur el festival de San Bernardo, Pirque, La Granja, eh, eh, no sé, eh, El Bosque, es toda una serie de eclosiones en, en las zonas periféricas donde el jazz no era tan habitual, porque el jazz de las décadas anteriores había sido básicamente en Providencia y Uñoa. Entonces también hay un desplazamiento urbano del jazz y de la cultura asociada a esta música en espacios que no eran los tradicionales para un público que tampoco era el tradicional del jazz, entonces también el jazz se conectó con una posición ideológica específica, digamos. No, no es un programa neutro, no es un programa eh, que no tenga posición, eh, muchas veces esto, esto es, eh, es raro, pero es así, o sea, tenemos la posición tomada, nosotros eh, creemos que el jazz es una, un espacio que se debe conquistar y que, que ha sido digamos o, tradicionalmente vinculado por, por los medios de comunicación, y por un grupo social, a cierta fisonomía y a una cierta imagen que todavía existe muy fuerte. Uh -huh. De que el jazz es una música de elite, de cierto grupo socioeconómico, a veces uno, eh, asociado al lujo, asociado a una serie de cosas que tienen que ver con un grupo específico de la sociedad. Un estilo de vida. Un casi. estilo de vida incluso uh -huh. también, ¿cierto? ese es frente a un jazz que tiene que ver con otro espacio. Que tampoco es tan claro como decir así, como espacio popular o pueblo, esos conceptos. Sino que más bien hablamos de comunidades... ¿Verdad? abiertas, que no están vinculadas a ese nicho, con esos prejuicios, y tampoco están compitiendo con ellos versus así como una guerrilla, guerra de guerrillas de, de un frente a, a uno frente al otro, sino que más bien lo que hay es una red, una constelación de circuitos de jazz, donde, por ejemplo, la zona norte tiene una constelación bien específica, ¿ya? que se nutre y tiene una dinámica específica. Y eso conviene con lo que son representantes todavía de esa imagen un poco antigua, que podríamos yo vincularla más bien a, a un espacio como el Festival de Jazz de Providencia, por ejemplo, ya, uh -huh. pero que tiene por supuesto el legítimo derecho a seguir existiendo. Pero estos otros espacios han ido apareciendo. Y un espacio importante fue eh, la visión eh, de la mujer, porque en Olo Jazz estuvo desde el principio la profesora Nancy Betancourt <coughs> de del Isuch, que uh -huh. es un un, un, una facultad de, o, o un, eh, colegio, un colegio, un instituto, un instituto de, de la de misma Universidad de Chile, sí. en que se han formado muchos músicos. Eh, ahora existen escuelas como Proyes, que son proyectos privados, pero también son, son hiper importantes. También estuvo desde un principio la profesora Patricia Valenzuela y apoyando. Claro. Y eso fue claro. derivando en, en, en lo que tú estás haciendo, ya hiciste, que es una investigación sobre la figura de la mujer en, en el jazz eh, chileno y, y latinoamericano, y te has encontrado con cosas muy sorprendentes. Claro que sí. Eh, la verdad es que compartimos ese, ese, esa fascinación con eh, mi, podríamos decir, mi interlocutor académico en este campo, que Álvaro Menantó, eh, que eh, ese, ese espacio quedó como un vacío un poco en esa, en esa investigación que realizó muy muy importante, fundacional del, del campo de los estudios de, de jazz en Chile. Álvaro Menantó con Historia de Jazz en Chile, claro. editado en el 2003. Sí. Pero del 2003 al 2017 ya han pasado bastante tiempo y hoy día tenemos a punto de publicar ya eh, este primer volumen de lo que ha sido esta investigación por más de 15 años ya o más, por ahí, eh, sobre las mujeres en el jazz, de, viendo cómo, cómo funcionó, cómo, cómo existió eh, una presencia femenina importante en el desarrollo del jazz, que no fue considerada porque el canon ha sido un canon básicamente androcéntrico, centrado en los, en los hombres, dado que los hombres tenían una serie de, de ubicaciones socioeconómicas y culturales que les permitían grabar discos, por ejemplo, no asumían muchos roles que, era, que tienen que ver con el mundo doméstico en esos tiempos, hablamos de décadas del 60 hacia atrás, eh, del 60 y del 80 para adelante sobre todo cambia un poco el espectro. Eh, pero entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo existieron estas mujeres? ¿Qué hicieron? ¿Quiénes fueron? ¿Dónde estaban? De hecho, están vivas muchas de ellas y ni sus propias pares incluso conocen quiénes son. entonces es, eh, y, y ellas se conocieron en esos tiempos y ahora han quedado también aisladas. Son muy, muchas de ellas son ancianas actualmente, algunas ya lamentablemente han fallecido. Pero alcanzamos a entrevistarlas a muchas de ellas y estamos constantemente encontrando y pesquisando más cosas. Entonces, eh, eh, eh, hay todo un mundo por abrir ahí para conocer cómo se ha comportado el mundo del jazz en los años antiguos y también cómo se sigue comportando ahora, porque, digamos, el androcentrismo en el canon musical no, no es que se haya determinado, todavía sigue permeando todo el, el, el campo musical. De hecho, el 2013, un, un homenaje a los grandes jazzistas, hecho por ProJazz y la SCD, y me acuerdo que en esa oportunidad, eh, Álvaro, que estaba encargado, me, me consultó si podía yo sugerir mujeres para ser incorporadas en el homenaje. Le sugerí seis nombres, de los cuales todas estaban vivas, algunas bastante viejas, pero otras bastante bien. Sin embargo, eh, no fue incluida ninguna mujer. De los 60 yacistas premiados fueron todos hombres. Y las mujeres solo se remitieron a ser invitadas para entregar los premios. Y obviamente estaban indignadísimas en la salida del evento, porque eh, no había ninguna mujer presente. Siendo que se premió la trayectoria también, porque muchas veces se argumentaba de que no había mujeres porque las mujeres no habían grabado. Claro. Pero también se premió a músicos que, que tampoco habían grabado y se les premió por la trayectoria. Entonces, mm. el mismo la misma vara, te fijas tú, si la aplicáramos para los dos lados, si fuera porque no han grabado, entonces, bueno, no premiamos la trayectoria. Pero incluyeron hombres que no habían grabado y estaban por trayectoria. Por lo tanto, bajo ese argumento, tendrían que haber incluido también a mujeres que no habían grabado y que tuvieran una trayectoria importante. Una de las cosas que, por lo menos desde mi punto de vista, la mujer ha ido aportando al jazz desde un papel muy acotado que era ser la, la Lady Kruner, la cantante, la, la cara bonita de una orquesta, uh -huh. eh, pasando por la recopiladora de música que fue en algún momento dado y cantante, eh, Rosita Serrano, por ejemplo, claro, claro, por supuesto hasta llegar a la solista, la cantante solista que compone sus propias canciones, como uh -huh. cualquiera de, de, la, de las artistas que en estos momentos chilenas están claro triunfando. Sí. Y finalmente la... La mujer que no solamente canta, sino que instala todo un espectáculo, como lo hace Claudia Acuña, que hace claro. todo un espectáculo de baile. Se compone, además. Compone, compone. Eh, toca. Un, un poco lo que hace, por ejemplo, una, una jazzista azerbaiyaní, no sé si tú conoces, que se llama Aziza Mustafa, Ajá. ¿sabe? Ajá. que ella no solamente toca jazz, sino que toca la música de la región de Azerbaiyán. Ajá. La fusiona con el, con el jazz, hace coreografías, toca música clásica también. Ajá. Entonces, el papel de la mujer yo creo que ha sido mucho más ir cruzando géneros que hasta, claro. hasta este momento, o a ese momento, estaban más acotados a lo que llegaba a Chile eh, desde las revistas especializadas, ¿verdad? Lo, claro, lo, que, claro. lo que era la vanguardia, lo que era el mainstream, lo que era el era el postbop, etc. Claro que sí. Incluso esas, esas propias crooner, que yo he contabilizado más o menos como unas 25, 30 crooner, Muchas de ellas de jazz, en ese tiempo ya no era exclusivo, una cronera cantaba de muchos géneros, claro. eh, eh, no se conocen y esperamos con este libro darlas a conocer, hay fotos de ellas, hay bastante material. Y, y claro, el paso de la cronera de la a la cantante como tal, es que es que un desplazamiento, porque la Kruner solo se remitía a estar en la orquesta sentada, llegaba el momento el coro, se paraba, cantaba un pequeño estribillo o a veces un tema un poquito más largo y se sentaba, era, era un, uno más de la orquesta. Eh, el paso a cantante, con acompañamiento de grupo y de orquesta, eso ya es un desplazamiento primero, más protagónico en, en el rol de, de ella. Y después, bueno, a cantante de jazz, porque originalmente no eran cantantes exclusivamente de jazz, cantaban desde Foxtrot hasta Bolero y tonadas algunas en esos años. Entonces después ya empiezan los 60, recién aparece la cantante de jazz, que tampoco es tan de jazz porque las primeras son fuertemente, digamos, tironeadas por el movimiento de la nueva ola, uh -huh. el caso de Lueliana y Rita Góngora. ¿Ya? Eh, entonces, eh, como que les gustaba el jazz De hecho grabaron algunas cosas de jazz Pero la imagen pública era que eran eh, Las musas, digamos, de la Nueva Ola eh, Preocupados más bien de su eh, amorío De su vida sentimental De lo que pasaba con sus parejas Que eran algunos cantantes conocidos de la época de la Nueva Ola Y ya hace los 80 aparece la primera cantante de jazz así Que se dedica al jazz Y que además es guitarrista, cantante y compositora ¿ya? Que es eh, Isabel Smith eh, y que graban un cassette, digamos, en, en Alerce. Y después ya deja la música, pero prosiguen ya, hacia los 90, las primeras mujeres que empiezan a estudiar eh, música popular. En los 90 eh, ocurre el gran cambio porque aparecen academias que enseñan música popular. No en la universidad, sino que fuera de la universidad. Eh, el caso de proyace quizás probablemente la más conocida, pero también después la, la escuela de, de música moderna que venía de antes, tiene un giro en esa época, y también abre el espacio a la música popular. No solo la música popular folclórica, sino no, que la música popular urbana. Urbana. También. Que, Básicamente eh, la música sí. popular urbana inmediatizada, es decir, la, la que nosotros escuchamos en la radio. Mm. Ese, ese era el horizonte, digamos, para los cuales se formaban estos cantantes, que antes eran, habían pequeños nichos, una, una academia de alguna cantante de la, de la televisión, eso. Pero estos ya eran entidades más grandes, que tenían un cuerpo de profesores, ¿no es cierto? No era, no era la clase particular de una profesora en la casa o de una pequeña academia, ¿no es cierto?, particular de un de un músico, sino que esto era una cosa más institucional. Y esto amplió la mirada, y en los 90 pasados yo diría que eso, fue muy fuerte, permite que muchas mujeres empiecen a estudiar música y se titulan algunas en esos centros y otras en la Chile ya de compositores. El caso, por ejemplo, de Francesca Ancarola, que es compositora y que ahora ha publicado sus partituras. También ampliando un espectro, es decir, muchos ubican a Francesca Ancarola como la cantante, pero bueno, es, es compositora, es, es, es una, un músico de mucha, una formación tremenda y con todos otros espacios que tiene que mostrar. Y, y aparece eso, eso por un lado, y también eh, a, aparece un, una cosa que fue el, el efecto de una radio, que se llamó Radio Clásica, que eh, fue un determinante en el cambio del público. La, la creación de audiencia, podríamos, podríamos decir, del jazz, eh, en Chile, en Santiago, comenzó fuertemente con la Radio Clásica, que no iba dirigido a esos espectadores, eh, porque era dirigido más bien a un público ABC1, ¿no? ¿ya?, pero por eso digo yo que los auditores de Olo jazz no son auditores, sino que son interceptores, no son receptores, sino interceptores de, de una música que habitualmente no iba dirigida a ellos. Y ahí se produce un giro. La radio clásica, que transmitía para una vez uno, con un referente de comunas como Providencia Las Condes, empieza a ser escuchada en Conchalí, en Quilicura, en Renca. Y por eso probablemente ese, ese impacto tan fuerte en esas comunas que escuchaban esta música y empiezan a surgir músicos como la pinco Jazz, empieza a surgir la Conchalí Big Bang, etc. Entonces, también hubo un cambio en la audiencia y también un cambio en los músicos que empiezan a formarse. Y las mujeres entran ahí. Entran en esa formación y empiezan a desplazarse rápidamente a, lo, a las primeras posiciones. Tanto así, que hoy día el, el músico de jazz más conocido en todo el mundo es mujer. Y es Claudia Cuña, Y probablemente la segunda que le sigue más conocido, músico más, más conocido en el mundo de jazz chileno, es otra mujer, que es Melisa Aldana. Uh -huh. Es decir, las mujeres han tenido un protagonismo muy fuerte, pese a que la historia del jazz casi no figuran Y además, bueno, eh, volviendo a la historia de, de Olo jazz, todos estos descubrimientos que hubo, finalmente de ser un programa centrado en poner música al aire, se transforma en un programa que, que invita músicos para que hablen de, de lo que buscan, de lo que persiguen con su música, y todo esto cristaliza en, en un proyecto que ha permitido que Oloyaz subsista, que es un fondart uh -huh. que tú ganaste y eso es un mérito, junto con todas las personas que colaboraron contigo. Uh -huh. Y en la formulación de ese proyecto tú planteas un concepto que para mí es trascendental, el, el concepto de poética musical. Tú dices acá, la noción de poética musical... Eh, hacer en el orden de la música una poética supondría un canon estético, un campo social y una visión de mundo imbricadas en cada práctica musical específica. En Chile, el quehacer musical devino en diversas temáticas o poéticas asociadas a distintos géneros, el rock, el pop, la clásica, el hip hop, el folclor, electrónica, música docta, acusmática, eso me lo tendría que aclarar después, <risa> en permanente contacto, especialmente en la exploración de sus límites. Improvisación, imaginación poética, jazz, investigación crítica y juego son eh, eh, tópicos que debiésemos investigar en estos circuitos y, y dialogantes pese a la posible atomización que podría claro. aparentarse en tanta en tanta divergencia. Claro, claro que sí. O sea, aquí hay cosas que tienen que ver con el ámbito de la ética, de la estética, de la política, de la sociología, claro incluso sí. de, de... Por eso por eso el concepto de poética musical quizás nos ha traído tanto para el proyecto que estamos pensando para el próximo año. El, el año anterior postulamos con uno que lo ganamos, afortunadamente, y por eso por eso de motivo podemos decir que subsistimos, porque Oloyaz, eh, la, la forma de vida que ha tenido ha sido la subsistencia. La verdad es que ha sido bien difícil durante los 17 años mantener jazz Al principio era prácticamente financiado por nosotros mismos, tú también y yo, y otros más colaboraban de su bolsillo para que Oloyaz se mantuviera. Eh, después hubo espacios en que tuvimos pequeños auspicios, pero de personas que podían colocar muy poco dinero. verdad Pensamos George Balot, nuestro amigo de los discos en el Persa Bio, Bio eh, un, un señor que tenía una, un local de venta de, de, de DVDs, me acuerdo, Julie, ¿no es cierto?, eh, Después hubo un espacio en que logramos hacer un ciclo de músicos con Proyaz, pero hubo grandes espacios donde no había auspicio, teníamos que colocarnos en nuestro bolsillo. Llegó un punto en que no, o sea, no era posible, o sea, no había cómo financiar a los jazz, y a los jazz eh, nunca ha sido un programa, digamos, gratis, siempre ha habido que financiarlo. Entonces, eh, ahí llegamos a un punto límite, digamos, y planteamos, hicimos un, un, una especie de, de, de confesión al, al mismo ámbito espacio-cultural para que se conociera la realidad de lo que era los jazz. Muchos músicos se sorprendían y nos decían, pero ¿cómo si ustedes son de la Radio Universidad de Chile? ustedes Nosotros pensábamos que ustedes recibían hasta un sueldo por hacer este programa, y nosotros dijimos la verdad, no, esto nunca ha tenido un sueldo, esto ha sido sencillamente motivado por por el gusto, por la música, y por lo demás, Todo, casi todos los programas de jazz en el mundo, no solamente en Chile, en el mundo, son financiados por eh, los propios que, personas que los hacen. ¿no? Hay muy poco financiamiento para este tipo de cosas. Entonces... Ahí llegamos a un punto crítico y presentamos un proyecto que es el que estamos desarrollando este año, que se llama La Voz o Rostro Invisible, con nueve conciertos en sala máster, que estamos ya llegando a la parte final, nos quedan tres conciertos. Eh, ha sido un tremendo éxito con ese ciclo y también debates en los loyas acerca de los temas. Eh, la voz entendida no solamente como la voz corporal de una cantante o cantante, sino también la voz del instrumento, la voz en un sentido mucho más amplio. Habría también una voz del compositor, una voz de la reglista, una voz del, del cantante, una voz del instrumentista... ¿verdad? es decir, eh, un concepto de voz un poco más amplio. Y el, el, el que viene ahora, proyectado para el próximo año, para subsistir, <risa> repito, es este de la poética, porque las poéticas eh, tienen que ver con una postura de vida, y creo que la música se ha ido transformando en algo bastante más que mero escucharla. Eh, eh, hace tiempo ya, yo creo que la gente debe sospechar esto, eh, la música no es meramente escuchar música, es decir, la gente se piste, la gente come, la gente vive, la gente incluso tiene relaciones de pareja eh, que están atravesadas por la música. Entonces la música se ha convertido en algo bastante un poco más, más difícil de, de, de, de reducir al, al, al problema sonoro y musical. Lo es, por cierto. Es decir, hay una, un aspecto musical, hay un aspecto sonoro, pero se ha expandido a otros niveles. Y por eso que, por ejemplo... Eh, tenemos en Oloyaz eh, siempre invitados como musicólogos que están hablando de estos temas. Juan Pablo González, por ejemplo, presentando eh, próximamente su, su último libro en Oloyaz. Eh, eh, porque estas cosas están en discusión y se está abriendo entonces ese, ese campo. Las poéticas de la música nos van a permitir, yo creo, examinar justamente cómo la música se ha expandido, inundando la vida de las personas en planos que no son exactamente los, solamente los estéticos sino que los éticos. Y ahí, bueno, Olo ya se ha vuelto bastante crítico en, ese, en este último año, en que denunciamos lo que era una ideología ¿verdad? de la gestión que ha inundado y, yo diría, corrompido la cultura en Chile, ¿verdad? Una ideología donde lo que vale es el éxito, ¿verdad? los contactos, ¿verdad? Y todo tiene que ser financiado, y para financiarlo, lamentablemente, el impulso es privado, y eso implica intereses, ¿ya? intereses que no necesariamente van en torno a la cultura, porque hay un trueque ahí, es decir, ¿cuánto doy de la cultura y cuánto me dan de dinero? Y la verdad es que la cultura se ha convertido en una boleta ideológicamente falsa claro. de una serie de empresas que lavan su ropa ¿verdad? y lavan dinero incluso a través de proyectos fantásticos de muchos eh, académicos incluso que, que lamentablemente digamos eh, dirigen hacia allá sus pasos. Uh -huh. y eso ya ha sido muy crítico en eso entonces nosotros dijimos o continuamos con una línea ética bien clara y subsistimos y pero no no no, no queremos llegar a ese punto o sea no, no nos hemos resistido a, a entrar en la dinámica de la concursabilidad eh, a pesar de que hemos tenido que presentar estos proyectos con reparos igual pero hemos tratado de ser lo más reticentes a entrar en ese espacio Sí, porque bueno, en el fondo el, el tema de la crítica es un tema que inevitablemente surge del ámbito universitario académico, también surge de las bases que, que, que escuchan y reciben los mensajes que, que producen eh, los actores sociales o culturales que han tenido la oportunidad de formarse o han tenido acceso a la cultura, y, y esa crítica realmente en el, eh, no debe transar, no uh -huh. debe transar porque si no deja de ser crítica, deja de ser eh, un faro para, para orientar eh, estos proyectos que tienen, tienen un espíritu rupturista también. Claro. ¿Eh? Y no hay que tenerle miedo, yo creo, a eso. No, yo creo que no hay, un sector, hay un sector de la, de la, de la cultura, eh, no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo, que le tiene miedo al cambio y le tiene miedo a, a, a veces eh, la fuerza con que viene la ruptura. Uh -huh pero yo creo que no hay que tenerle miedo porque lo, los frutos siempre se revierten a la, a la sociedad uh -huh. y se revierten en este caso al que escucha eh, jazz, al que escucha hip hop en, en la micro y después escucha que un jazzista está fusionando, fusionándose con el hip hop claro, claro, o, sí. o el que escucha música y de repente se sorprende descubriendo que, que también hay músicos clásicos que tocan, que tocan jazz claro, o que han claro, sido pues sí. formados clásicamente y en ese sentido... El tema de la subsistencia, yo soy bastante optimista porque eh, en este momento eh, Jazz es un programa de radio, también uh -huh. es una página web uh -huh. que es eh, www.oloyazz.cl Jazz. Ahí también ustedes, eh, todas las personas interesadas pueden encontrar programas ya grabados. Justamente, hay programas de video, hay audios, hay textos también críticos. Textos. Eh, está por supuesto anunciado la, la, la, la serie de conciertos que vienen. Claro. Y esperamos ir ampliando esa página con... Con, eh, con ojalá una editorial, estamos proyectando para el próximo año ojalá una editorial en torno a una revista que también postulamos, que se llama Fieltro, y ese editorial Fieltro esperamos que pueda servir también como para empezar a publicar una buena parte de lo que ha sido el trabajo de los ya, es decir, eh, aquilatar un poco lo que hemos obtenido, hay una cantidad muy importante de entrevistas, hay textos que se han publicado por aquí, por allá, en revistas, en diarios, recopilar todo eso y publicarlo sería sería bastante bueno. O sea, casi como un archivo de Claro, claro que sí. Interactivo. Entonces, eh, eh, por eso los jazz están un poco como en, a paso, probablemente a pasos de convertirse en un, eh, en un tiempo más ojalá en una especie como de colectivo uh -huh. que integre a, a, de hecho ya integra a más personas yo actualmente estamos trabajando muy fuerte con, con Paulino Bufele, por ejemplo y, y hicimos unos uno escarceos digamos hacia la danza, hacia la crítica cultural pero hacia el lado de la danza eh, y, y yo creo que vienen cosas bien interesantes por ese punto por ese lado hasta para el próximo año en que sí o sí, o sea financiado o no financiado, Oloyaz va, va a seguir con el impulso y vamos a publicar esas cosas. Eh, y bueno, y yo agradezco infinitamente a todos los equipos que han formado Olo jazz porque han sido una serie de equipos a través de los 17 años, de los cuales los fundadores estás tú, con el primer equipo ahí, fundacional de Oloyaz. Después han pasado unos tres o cuatro equipos más, y, y también al público, que ha sido muy fiel a Oloyaz. Eh, a mí me sorprende, ¿no es cierto?, en lugares lejanos escuchar que conocen Oloyaz. O que reconocenlo ya, y si lo consideran un programa, digamos, ícono, un programa de culto, algunos lo dicen, ahora un programa de crítica cultural. Y, y uno se siente, digamos, bastante bien cuando ve que, que hay una respuesta del público, que, que uno siempre lo ve, no lo puede ver muy claro, porque no tiene, la, la radio de la Chile no tiene plata para hacer estudios de audiencia. Entonces, no hay muchos estudios de audiencia para saber exactamente dónde, cómo llegamos, pero hay una recepción muy fuerte del público. Eh, yo hace poco fui a una charla que tuve que hacer ahí en la municipalidad de, de La Granja y, y el público conocía a Olo Jazz y compartía muchos de los, de los principios que nosotros hemos ido anunciando a través de todos estos años. Entonces a mí me sorprendió la sintonía que había entre ese público y lo que Olo Jazz ha sido. Eh, eso me, me alentó mucho, digamos. Oye, qué bien, realmente eh, podríamos seguir hablando mucho más. Pero yo me quiero quedar con la, con la idea de, de, de un proyecto que surgió en un momento dado, uh -huh. que ha ido evolucionando, que se ha ido beneficiando también de la tecnología, porque uh -huh. hoy día la radio de la Universidad sí, de pues. Chile tiene eh, transmisión en vivo, se puede escuchar en, en cualquier parte del mundo, eh, se puede oír la transmisión en, en directo. Eso es muy bueno, sí. Eh, también... Eh, Hoy día es, es, es mucho más fácil tener acceso a, a material sonoro, a claro, y videos, en YouTube están muchos videos. Claro, eh, videoconferencias eh, de, de todo tipo. Entonces ya no es tan difícil como, como encontrar ese disco para, para ponerlo en, en la radio, y que claro. nadie tenía, ya, sí. ya, ya no es tanto eso. Sino más bien empezar a, a trabajar con, con todas estas tecnologías que finalmente generan plataformas. Plataformas claro sí. donde la gente interactúa, entra, sale. Y, y ya no necesariamente pero siempre hablando de la música porque eh, yo sigo creyendo que el jazz es, es una música que eh, nació siendo conflictiva, Ajá. se ha ido adaptando a través del tiempo, ha tenido que muchas veces transar, ha tenido momentos de ruptura, por ejemplo en Estados Unidos, Ajá. en Europa, después Sin de duda. la Segunda Guerra Mundial, se llega hasta el Free Jazz que es una protesta atonal, ¿verdad? Contra, contra la concepción armónica y, claro, y de claro. Occidente y pero finalmente termina subsistiendo, necesita subsistir y para claro. eso hay que, hay que hacer estas hibridaciones que son est estrategias que finalmente eh, demuestran ser bien efectivas. O sea, eh, yo soy optimista en ese sentido y creo que tenemos para, para mucho tiempo de Olo jazz, sí. eh, si Dios quiere, porque también esto claro. tiene que ver con nuestros proyectos personales, con tu proyecto claro, personal sí. en este claro, caso, sí. que ha sido un constante crecimiento intelectual también, porque tú has realmente... Eh, te felicito por, por toda esta generación de proyectos que involucran a muchas personas sí, in, sí. Involucra eh, también formar a, a jóvenes eh, en escuelas, en, en, escuela, en, en colegios, llegar al, al, al, público, al público amplio claro Y sí. eso, eso al final termina siendo un legado Sí, yo creo que, yo creo que el, el jazz y la crítica son animales eh, difíciles de domar Y, y eso es eh, una fortuna eh, eh, y yo creo que eh, son animales también difíciles de sujetar a un espacio, por lo tanto yo creo que la crítica y el jazz van a seguir eh, eh, conviviendo, eh, compartiendo eh, espacios en, eh, y abriendo espacios en, en otras áreas que no, que no son por el momento predecibles y, y yo, soy, yo soy bastante optimista en eso yo creo que la, la situación actual de la cultura en Chile, que la veo, la veo digamos prisionera de, de, de unas lógicas que, que, que, que, que son difíciles a veces de de subvertir, eh, no, no han sido capaces de, de domar estos dos animales y, y la crítica sigue existiendo pero probablemente no en, en, la, en la voz de un crítico, sino que en las comunidades críticas que se están dispersando el jazz también sigue como animal eh, indomable existiendo, pero también eh, difícilmente controlable por cercos de género eh, género musical y género del otro lado, difícilmente sujetable a, a, a, a espacios eh, como los que conocemos hoy día entonces yo creo que eh, probablemente vamos a hacer un hito, vamos a hacer un momento de algo que continúa y nos va nos va a seguir pasando o sobrepasando siempre, digamos. Y, y yo estoy muy feliz de que el jazz y si la crítica nos sobrepase, ojalá, por muchos años más. Gracias, Miguel. Bueno, estamos llegando al final de un nuevo episodio de Serendipia 2.0 Encuentros inesperados entre el arte, la música, la literatura y la crítica Hoy día ha sido un programa bastante, con, con hartas ideas, una tormenta de ideas sí. Que ojalá las personas que vean esta cápsula puedan sintonizar o lo jazz todos los miércoles a las 22 horas en el 102.5 de nuestra radio tan querida La Radio Universidad de Chile Ajá. Gracias nuevamente por estar con nosotros Miguel Y yo eh, me despido, Cristian Cisternas y los dejo invitados en cualquier momento a una nueva entrega de Serendipias 2.0. Que estén muy bien. Adiós.